En el día de hoy nosotros como Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería estamos haciendo un llamado a las autoridades de este hospital, de este plantel de la región de salud, que en realidad no se puede llamar hospital regional, porque le falta de todo, colchones, sábanas, eh, medicamentos, suero, mascarilla, Le hace falta... Seguridad, señores, las enfermeras están siendo agredidas. Las enfermeras están siendo agredidas en la emergencia, en psiquiatría, en maternidad, en cirugía. Nosotros no podemos esperar que nos maten una enfermera. No podemos esperar eso. Además de eso, no hay una seguridad y hay seguridad, si aparece una cierra la, la puerta todas las puertas del hospital en la noche y se lleva la llave para su casa entonces así nosotros no podemos seguir tenemos que hablar tenemos que hablar señores tenemos que, que prohibir la entrada a la prensa maltrato persecución que, que, y no noche, que 12 la noche dicho. para presionar la directiva Maestro, aparece. el hoy mental siente cumpliendo a todo el mundo y no tenemos seguridad hoy y varias veces no tenemos y de noche nos lo llevan para el seguro social, que por orden de un coronel. Que el, hospital, el hospital está susísimo porque no tiene personal de limpieza no tiene portero, no tiene camillero y todo esto señores, no puede quedarse callado, nosotros como sinatra no nos vamos a quedar callados, de aquí en adelante, después de Santa, ellos van a saber quién es Sinatra. Eh, muy buenos días primeramente eh, nos parece extraña la situación que estén demandando falta de medicamentos donde yo les invito a que pasemos por los diferentes almacenes de los mismos para que ustedes comprueben que estamos abastecidos de una manera eh, suficiente para todo el, el feriado de Semana Santa y más allá. Como siempre esta gestión se ha preocupado ...para que no nos falten ningunos insumos... ...dentro de las posibilidades existentes. ¿En torno a la seguridad? Que ellos están demandando. Eh, mira, la seguridad nunca está de más. Eh, siempre faltan seguridad... Eh, ...porque para nadie es un secreto... ...como están eh, todos la, los hechos de malintencionados... En, en, ...en el mundo, vamos a decir. Eh, pero sí, estamos haciendo las solicitudes necesaria para poder cubrir eh, eh, algunas vacantes que están disponibles.